soy desarrollador de software y actualmente me encuentro estudiando Ingeniería de Sol. Hola, soy Erika Daniela Rosero, soy profesional en comercio internacional y mercadeo y soy emprendedora. Hola, mi nombre es Daniel Pantoja, de profesión médico veterinario. Pertenezco al programa de emprendimiento ScanLive. Esta es una idea de trabajo que se dio a raíz de un problema médico que tuve. En ese momento yo necesitaba la información clínica para que me pudieran atender a tiempo. A raíz de esto pues surgió la idea. Nos reunimos a hablar en el equipo de trabajo y miramos que teníamos que solucionar ese problema. Ese, ese percance de la mejor manera. De ahí nace nuestra idea de negocios y poco a poco se fue desarrollando. El proyecto ScanLib que nos encontramos en el momento desarrollando es un servicio que pretendemos ofrecer al, a futuro para personas que tienen trastornos de la memoria o niños con capacidades especiales y para las mascotas de la familia. Lo que queremos es ofrecer un dispositivo móvil que tenga un código QR y que por medio de una aplicación móvil se pueda acceder a información personal e información clínica en tiempo real. Nosotros nos enfocamos básicamente en lo que es darle tranquilidad a las personas, ya que nuestro proyecto está enfocado a la primera infancia, la tercera edad y las mascotas. Tuvimos la opción de poder hacer parte de de un gran proyecto que sacó Parque Sob, que es Poeta Just Park. Nosotros nos enteramos del programa Poeta Just Park eh, a través de un, de un integrante de nuestro equipo, quien está al tanto de esta información, eh, de, de programas y de cursos que se toman de, eh, en el ámbito digital, que entonces él miró que, que, el, que Parque Sob estaba ofreciendo este programa para emprendedores y entonces nosotros nos motivamos para inscribirnos eh, y poder ser parte de este proceso de desarrollo de, de los emprendimientos. Eh, en este pues hemos desarrollado varias habilidades que hemos aprendido gracias a los tutores y también a los compañeros. ScanLive era un grupo que desde el principio mo eh, mostró algo muy interesante. Y es un grupo interdisciplinar con diferentes profesiones, con gente que viene del mundo de las mascotas, gente del tema de la tecnología y una profesional en comercio internacional. Algo que nos permitía a nosotros identificar que era un equipo ganador, además que tenían súper clara su idea que estaban solucionando una problemática muy sensible a muchas personas que nos preocupaba Cómo iban a monetizar, pero que sin duda sabíamos que ese, eh, esa posibilidad de ser un equipo y de trabajar en conjunto les iba a permitir eh, sacar adelante su idea. Cuando apenas nosotros iniciamos, era una idea que estaba volando en el aire. Gracias a que ParqueSoft abrió el proyecto de George Park, eh, nosotros nos inscribimos, fuimos uno de los equipos seleccionados y con la ayuda de los tutores y de las. Diferentes escenarios que tiene ParqueSo, hemos evolucionado bastante nuestro proyecto. Tantos, eh, tanto que hemos llegado ya a diseñar nuestros primeros prototipos y muy pronto pues, nuestra aplicación estará en la Play Store. Dentro de ParqueSo, pues, nosotros tuvimos una, una gran asesoría y, pues, por ejemplo, en mi caso, eh, nos brindaron varias opciones de cursos. Yo tomé eh, la opción de desarrollo móvil. Por eh, de esto, pues cogimos la opción de flute me sirvió bastante a mí para poder así desarrollar la gran aplicación que, tenemos, que vamos a lanzar muy pronto en, en el programa poeta juspar yo tomé el curso de marketing digital el cual nos ha ayudado mucho a nuestro emprendimiento para fortalecer estrategias de marketing y poder llegar a un público más eh, a un público masivo y poder dar a conocer nuestro, nuestro proceso y nuestro emprendimiento. En mi caso, el marketing digital. Este nos ayudó mucho a acercarnos a las personas, a nuestro público en general, ya que por redes sociales últimamente es la mejor manera para, para llegar al público. Empezamos a generar eh, de alguna manera algunos, algunos acercamientos comerciales por la parte de mascotas. Entonces nuestro primer prototipo como tal es esta esta plaquita, la cual la vamos a, a ir modificando según, las, según nuestro, nuestros usuarios y según lo que el cliente esté buscando. Gracias al apoyo que hemos obtenido en el programa de Poeta Just y las tutorías y los cursos, eh, hemos podido avanzar en el desarrollo de nuestro emprendimiento. En Parques nos han brindado la... La, la, la formación en cuanto a lo que es la parte digital, nos ha fortalecido mucho eh, página web, diseño, marketing digital, lo que nos ha ayudado a llegar al público en general de una manera más adecuada y más eficiente. Agradecemos al programa Poeta Youth Park por todo el apoyo que nos ha brindado en el fortalecimiento y desarrollo de nuestro emprendimiento. También al Parque soft y Vive Lab Nariño. También queremos agradecer al CDT Pasto, al Centro Cultural CREA y a la Biblioteca Carlos César puyán De igual manera, queremos agradecer a The Truth for Americas, a la Organización de Cedos Americanos, OEA y a Microsoft. Los invitamos a que nos sigan en nuestro proceso de desarrollo y crecimiento de nuestro emprendimiento ScanLib en la página web scanlib.com.co También muy pronto estaremos en nuestra Play Store y en App Store para hacer el lanzamiento de nuestra aplicación.